nos encontramos en la calle Antaltares, que conserva la curva original del Teatro Romano de Arseconia. Todo el edificio del monasterio está fosilizado sobre lo que es el antiguo enclave del Teatro Romano de Asconia. Tanto la disposición y sección, eh, con un desnivel desde eh, esta calle hasta la plaza de, Quintana, de la Quintana de aproximadamente 10 metros, eh, como el edificio eh, del siglo I fue fusilizado a lo largo de la historia de la ciudad y hoy podemos digamos, recorrer todo ese perímetro del antiguo teatro romano de la ciudad.